correcto que el jefe de la policía le quitara poder a los mismos policías porque lo que ellos hicieron bajo cualquier concepto disciplinario aplicaron las técnicas que había que hacer él hizo eso bueno pues la policía hizo la misma fuerza con que él se agarraba en los cielos no vi otra cosa que no fuera el esfuerzo de quitarlo de la verga hacer cumplir una medida para la cual ellos están todo el mundo sabe que yo tengo un concepto de que la policía cuando se mete va en vaina política la policía ha defendido gobiernos rastreros y sinvergüenza pero en el caso del coronavirus ahora, en ese caso específico de ese señor la policía hizo lo que tenía que hacer tenía que hacer lo que hizo y llevárselo preso porque la policía está en función de hacer respetar algo que va a salvar a mucha gente y se ve que este señor es un pobre más oportunista son de los malditos pobres oportunistas que al otro día sale con un suéter rojo y ya da declaraciones de tipo político se ve que es un sin vergüenza y un sinvergüenza así, la gente no puede salir a defenderlo. ¿Por qué es pobre? Porque andaba buscando comidita. Coño, pues eso no le da la verdad. La pobreza no te da la verdad. La verdad es un problema universal y que solamente lo posee aquel que realmente es justo. Aquel que realmente, bajo cualquier concepto, está haciendo lo correcto. Pero este señor estaba fuera de hora. El hecho de que él sea pobre, el hecho de que él tenga problemas mentales en ese momento no es para buscar la asociación de psiquiatría. Vámonos. cuidado que tiene problemas mentales. Hay que buscar la asociación de psiquiatría. No, que el hombre acostumbra a darse su palo, a darse su bebida, A su bebida. Vamos a buscar a un especialista en alcohol para aplicar esa vaina. Lo, lo que ellos hicieron fue lo correcto, porque era el momento histórico. Era el momento que indicaba qué diablo hacer ahí o qué quería. Que al tipo lo dejaran abrazado a la verga, lo dejaran ahí, lo dejaran por la edad, porque es un maldito pobre, porque andaba buscando comida. Entonces, ¿qué mensaje le está dando usted a, al poco policial que queda haciendo lo correcto? ¿Qué mensaje usted le está dando? Pues dejen esa vaina así quiten las, eh, la cuarentena dejen que todo el mundo ande libre y que todo el mundo se contagie y se joda, pero yo no estoy en eso yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo que hombre bueno hombre decente hombre que aunque son pobres defiende la dignidad humana no va así como así como ese charlatán es un viejo charlatán hombre. que nadie venga ahora a pintarlo como que es uno de los héroes escapados de la revolución de abril que ese viejo se escapó de la revolución de abril es un tolete de hombre que hay que hacer una etapa. Mentir, esa vaina. Es un sinvergüenza, Cole Es un sinvergüenza ese viejo. Que no me vengan a decir, no te mi Pero mira lo que se atrevió al otro día. Salí dando unas declaraciones con un suéter rojo y hasta lo vi un hombre por debajo de la edad o debajo de la edad, de 70 yo creo que ese hombre no llega ni a los 60 y pico lo que pasa es que quizás se ha dado una mala vida pero no me importa si se ha da dado mala vida si bebe o no bebe andaba fuera del horario andaba fuera del, de lo que debe ser y este señor lo que hizo la policía correcto, malo fue el jefe de la policía que le quitó poder a esa patrulla Ganada, que cualquier gente diga, bueno, por pues la policía que se vaya a su casa, permita que la gente siga bebiendo de noche, siga contaminándose, se contaminen más y gente buena, después estemos jodidos. A mí no me gustaría que un maldito charlatán, un viejo sin vergüenza que no es viejo, son tigres que andan de los 50 y pico, por una irresponsabilidad de él me contaminen a mí, un hombre con 48 años trabajando duro como maestro y tengo 60 años y pico y solo de magisterio, tengo 48 y no me gustaría que este carajo venga por una irresponsabilidad de él, que siga multiplicando la enfermedad no eso, no, eso no es así que apliquen lo que tienen que aplicar, carajo y esta vaina de llamarle dictadura, llámelo como usted quiera que en ese momento lo correcto era deprender el jodido viejo y hacer lo que hiciera y eso, que si hubo un par de cacazos, que yo creo que yo no lo vi pero era lo correcto ...o dar una punchadita por una costilla al pasito... ...coño, porque es que está, está poniendo en peligro... ...está poniendo en peligro a mucha gente... ...y el que pone mucha gente en peligro... ...no tiene la verdad en su mano... ...así de sencillo... ...o sea que da pena que no pude conseguir las imágenes... ...para que ustedes tuvieran una idea... ...y decirle al jefe de la policía... responda otra vez... ...al jefe de esa patrulla... ...o es que usted quiere que la policía se le vaya a las 5 de la tarde y dejar todo el mundo en la calle para que se den eh, banquetes y compliquen lo irresponsable a gente que no quieren que lo compliquen ni que le, le jodan la salud porque han hecho mejores cosas en su vida yo soy uno que creo que en mis 67 años he estado haciendo cosas buenas y no quisiera que a la altura de, de este momento un irresponsable siga multiplicando lo que ahorita me puede tocar a mí no no papá y yo además mi disciplina yo la, yo la tengo yo salgo con mi mascarilla si voy a entrar a un sitio uso guantes entonces yo usted que quiere realmente hacer de su vida otra vaina al carajo usted patrulla estuvo correcto señores la gente de Campo Fernández me llamaron otra vez gente de INAPA si en sus manos está resolver ese problema sabemos que es una sequía Oigan, pero uno de ustedes Tenga la responsabilidad de darle dos horas de agua Con dos horas y media Ellos resuelven Tienen su, su citerna Y le cae a la citerna Hagan algo por una gente, un grupo de gente buena Que hay ahí En Campos Fernández Por favor, agréguenle esa cuestión Señores Sigo creyendo que este país En manos de los políticos Tiene poca esperanza Viendo yo hoy el cambio de mando del alcalde David Collado, que se ha convertido en, una en un marketing. Marketing significa que él entiende que a puerta de publicidad, publicidad, publicidad, como si se tratara de un champú. El mejor champú, el mejor champú, el mejor champú. Y la gente termina creyéndose que es el mejor champú. Pero no porque tenga condiciones químicas ese champú para ser bueno. Ya yo no creo que este muchacho David... David Collado con el esfuerzo de marketing, no de ideas ni de concepto, ni de posiciones de un ciudadano que quiera entregarse a la patria yo lo creo pero hoy en la forma en que fue la, la alcaldesa, la hija de Hipólito Mejía con, parecía más un modelo que un síndico que va a resolver veo poca esperanza, esa señora cargaba un cuello con una belleza aquí y físicamente parecía más un modelo que lo que le toca la responsabilidad histórica que le toca de ser síndico de Santo Domingo tengo poca esperanza en el futuro de los alcaldes y en el futuro de los regidores con excepciones de algunas o algunos reidores, que creo que quizás quizá serán otra cosa diferente. Así que hoy, con esta ceremonia, que la hija de Hipólito parecía más un modelo que cualquier otra cosa, y también hubo marketing vendiendo la imagen que es la primera mujer, la primera mujer alcalde, aquí está de moda, la primera eh, rectora de la UAS, mujer, la primera rectora por el hecho de tener una vulva y una teta, eso no es ideología, eso no da principio, eso no es le que define a un ser humano, es su conducta futura, vamos a esperar a ver, no nos vamos a desesperar porque la primera mujer, eso no es el problema si hubiese sido así todavía debería mencionarse la mamá de Duarte la tía y la hermana de Francisco de Rosario Sánchez o sea que deberían estarse mencionando porque ahí sí hubo una conducta o sea que realmente eh, pierdo la, la esperanza pierdo eh, todo en que el futuro nuestro basado en lo que son los políticos le está tocando el regreso a lo que van a hacer, nos jodimos, no hay esperanza. No es pesimista que soy, es la conducta de ellos mismos antes de llegar, que me dice a mí qué diablo va a haber en ese político en un futuro. Si me equivoco, qué bueno, porque así sería una equivocación a servicio de mucha gente.